Oye, tai Chi! Ah. Ah. ¡Maestro! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención atacarlo! Hijo, ¿sabes lo que hiciste? Hice algo malo. ¿Por qué estuvo mal? Maestro, solo tenía curiosidad de saber qué había en el pergamino. No debí haberlo tomado sin permiso. No. ¿Ah? No me refería a eso. No está mal sentir curiosidad. Me refiero a tu falta de conocimiento y de asumir tus errores. No eres el verdadero maestro de tu destino si no estás listo para asumir las consecuencias. Maestro, yo... El verdadero poder no está en el pregamino, sino dentro de tu corazón. Recuerda, nunca lo vuelvas a tocar porque tal vez no podré volver a salvarte. Estoy listo para asumir las consecuencias.